hay que definir el mundial de recreo más. está clarita sechine está Lucas Castro este <risa> hay que hacer el pase sí clarita por favor ubícate si Aparte no si todo bien con el Córdoba <risa> una frenada y volvió, chico el dijimos que iba muy con el pase Clarita y Lucas, eh, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿eh? ¿Cómo Hola, ¿cómo día? chicos, muy bien, muy bien. Eh, para mí me están trampeando con la cantidad de votos. Mirá, Clarita, Ahí ni un mate. mensaje para Clarita va a ver. en serio. Mate. Buen día, por lo menos, ¿no? Buen, Buen, día. Día, Buen día. día. No, ya lo saludé a la. Esto me hace acordar las elecciones. Porque ya en el boca de urna se empiezan a pelear claro, a los partidos es políticos escándalo Quiero decirles algo, quiero decirles algo Lucas, eh, si tuvieras que votar, ¿por quién votarías? Yo por Clarita, porque tengo que ser objetivo bueno. Y aparte, debo reconocer que recibí amenazas por votar ¿Pero ¿Qué tú? te pusieron cuando votaste no, no, no, no, a Clarita? Cosas muy fuertes, muy, me hace mal reproducirlo bueno, Lo voy a decir yo Le ¿El? pusieron emoticones así como de vómito Como vómito claro. No, oh. de vómito, cuando votó a su amiga bueno qué raro, raro, raro porque para el, el voto que decía Me el voto que decía para Cintia y Marcela que sí. nos llamó la atención claro, porque, ¿cómo decía si mal, los porque decía porque dijeron ese es el de Lucas claro pero vos Lucas votaste a Clarita sí mm. sí un poco de acá un poco de allá Ahí, sí. Rito, sí. bueno quiero decirles lo siguiente chicos sorpresivamente para nosotros nos llega el sobre del, de la escribana y nos dice que el resultado final a través del voto popular ha terminado cómo Chicos, se lo ganó, ¿Ganó la ¿Qué Clarita? ¿Qué responsabilidad que tenés ahora, Tano? ¿eh? Ha terminado... Ganó Clarita. ...con, con empate. ¡No! no. Uh -huh. wow. ¿Qué? Dos, ¿Qué hay personas tortas. No 211 votos para cada uno. No. no bueno. Tremendo. 211 votos para cada uno. Y entonces, la Pero Internacional... Penales. La ¿Hay, internacional penales. Recreo, ¿Hay penales? La Internacional... ¿Hay penales? La International Recruit Association ¿Qué? ha este, enviado un ¿Quién? jurado. No. Para que defina ¿Presencial? quién se queda con ¿Apa. El No. ¿Quién fue? Sí. sí. Bueno. ¿Por jurado? qué? Eh, han mandado los fundamentos y dice: si hay alguien que se autoproclamó campeón del mundo, el primer auto campeón del mundo autoproclamado. <risa> El Cháver, señor Julián Chávez, eh, mucho, que atravesó ser campeón del mundo. Qué serio que está. Eh, y también se fue al descenso, todo eso. Entonces, y entiende, es algo, para, entiende para la internacional... Dame acá, dame acá. ¿Me La internacional que tiene la capacidad suficiente como para ser quien determine quién gana. El mundial. Sí. Ha hecho un cuadro comparativo. Sí. Clarita por favor en contra. Introducción. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, bueno, Qué letra, Julián. Bueno, a ver, el señor diciendo <risa> un aplauso para.. Bienvenido. Vamos, a, ver. A, ver. a ver. El, hombre <risa> que va. Sí. el, a ver, el Julián. Fernando Díaz, ¿querés ganar? ¿Me vas a poner imágenes primero de Clarita? si sí, te espero que tengas, porque lo estoy Quiero ver la clarita cómo hizo el recreo, porque empezó con cosas a favor y siguió con cosas en contra lamentablemente. Primera cosa a, diez, a favor. Chico. Ah, vino duro. Sí. La cara de dormida. ¿Por qué a favor? Porque me hizo acordar a cuando yo hago los recreos que nos levantamos 10 minutos antes. Bien. A favor. <risa> clarita, bien. Cara de dormida. Junto en contra. Qué sí. pena que no lo pueda ver. Pero bien bueno, con... esto va en contra de la producción. En contra de la producción. Que no lo pueda ver a clarita ah. en el recreo. Bien. Lentes de Terminator y la bata de la abuela. Eso es no el... va, no va. Es en no contra. Es con no con no es la bata de la abuela. Es muy bata de la abuela, Clarita. Lo que tenía. Esos es lentes que. que... Era cachero, Es no, una cara no. del doble de la tuya. ¿Por qué Pero te quedan no tan no grandes me los me lentes le podés meter los dedos por acá? En contra. Claro. <risa> Tiene que ver el look con el bueno, de Semipeñota. Solta. La han llamado. Bueno es el curado especializado. Te lo pido por favor. Vamos con algo a favor de Clarita El video de la abuela es bueno Nos el video reyó. de la abuela que dice Me cuidan los nietos esta Ah no ahí está, ahí está, ahí está Mirá mirala, mirala sí, lo que es grande. el robe de la abuela Y los lentes son muy grandes Los verdad. lentes son muy grandes Clarita ¿Quién puede cortes. salir así solo ella? Bueno entonces este video dijiste que no el, el No el último. video de la abuela está como a favor Ese era medio fiero Sí. Poco punga en contra porque habla habla, habla Clarita habla habla y el chiste dónde está Claro, En contra oh, sí, me... Qué exhaustivo que Usa a está... los niños para obtener rédito. Y pues, pues, se ve este motivo Claro, es lo que yo hago La lucha está con fiebre Y es mentira Y no venía a trabajar Es lo mismo en contra Claro, está bien Porque puso un video de un niño Que le faltaba ¿Es para eso Sí, sí Usa un video de chilenos Que claramente no van al mundial No van. al mundial No se puede Lo tendría que haber tenido en cuenta Para hacer muchos Porque no se entra Yo he contado muchos en minutos. contra Y dos o tres a favor Nada más Muy tendencioso Qué exigente y no es, no es Recreo de Final, no, no es Recreo de Final es, Clarita, bueno, pues, pero nos queda uno a favor, nos queda uno a favor. Ah, La ah, mirada de Rosalía Clarita, ¿puedes hacerla de nuevo? No, sí, es muy buena, es eso muy su, buena, su bueno, su es muy buena. buena. <risa> Producción, sí, me gustaría verlo también Fernando Díaz. El perro pechador, claramente a favor. Te gustó el del sí, perro pechador. Perro pechador sí, Ahora, sí. cuando ellos entran, sí. vos decís, van a hacer Men in Black en ancuñán y lo va a dirigir el pre de la Escuela de Cine, son esos dos. Ya, Lamentablemente, ya. Men in Black en Ñan Cuñán va en contra. Ya, ya. Ese, el perro pechador es maravilloso. Es buenísimo, es buenísimo. ese fue ese bueno. No viste el, uh, tuvimos que explicarlo igual, porque medio que no se ve. No, el, no, se ve no, Black, no claro. yo estaba atento y lo vi. Ah, bien, Entonces, bien. la pinta de seguridad sí. de la saladita no estaría viviendo <risa> el perro pechador, sí siguen hablando y yo me acordaba del tema pensé que se trataba de seguito porque los dos con antiojo negro y se movían como dubitativamente en contra gato es eso los dos en contra a favor puse la juventud de Cintia como que puede tiene tiempo para mejorar no está cerca de la tumba como Biondolillo que ella tiene más tiempo para pulir los Biondolillo está arruinado el video armado bomberos de la plaza está armado yo no, lo vi armado, y lo es muy no, está armado dice el padre ay me pegaste y este también no es mal. malísimo no el de la abuela es distinto porque es actuación este también Juliano este también el matafuego matafuego. está armadísimo la segunda caída no sirve chicos respeten al jurado una más en contra esa soberbia y prepotencia que la seguimos viendo que aprobarme o no sale esencial al aire me lo acaba de decir una... entonces eso va esa en contra Chico. Chico. Entonces. A amigadas. favor, la última a favor. Dice, se van bailando como un saludo final que se apoyan en el maestro, Exacto, en el campeón claro. del pueblo. Pero Pensan. claro, el baile sigue el gato de Pero a favor, pero a favor. Son dos teletubbies <risa> no videntes, no es tremendo. Entonces, Entonces que... esto, Música... ¿qué, les, ¿qué les dice? Música, señor director. Musicalizador. De suspenso. El nuevo. Campeón Ahí cuando se van bailando Me, los me teletubbies. voy a meter en problemas Que lo voy a hacer con el corazón Pero yo sé qué voy a hacer El nuevo O la nueva Los Ay. nuevos Plural Singular No sé Manejalo vos Ay. Campeón Ay. mundial ¿eh? Que está Jugos poniendo puntadas está, está sumando sí, sí, es bravísimo. De recreo Dos puntos Y Priorizo el trabajo Priorizo los pañales de la lucha Que con cuatro años ya lo dejó Pero puede volver Ganador Ganadora de este recreo, perdoname mamá por esto. ¡La producción! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Bien. ¡Acá tengo el recuento! a la claridad, la que tiene. ¿Qué haces No, pará, acá está el recuento de votos de nuestra producción y claramente ganó Clarita. Y como si fuera poco esto, tenemos el material digitalizado en un pendrive. ¡Claro! No, no. No sacan del aire. Yo, yo trampa, no sé barrio, es, mansa, es la verdadera mafia de Canal 7. Bueno, eh, Clarita, eh, gracias por participar. Ha sido un gusto. Eh, sí, pero no hacer trampa. Lo importante de Clarita que sacó anoche. Manso video Manso, y eso, oh, claro. Claro. Manso Video de Clarita YouTube. Chicos, ¡Qué! Sí, hey, ¿Quién son? ¿Dónde se ha ¿eh? muchas gracias, ¿eh? muy amable. No, vamos. A la tierra, ¡Gracias! gracias. A la De verdad quiero decirle a todo el público por la buena onda que le ponen al recreo. Increíble la repercusión que tenemos después nosotros. No amados, existe la noticia, es solo el recreo. <risa> eh, no no, no, otra Obvio que el campeón del mundo tenía un premio y eh, ahí está el premio, el campeón del mundo, ahí está. No, pero ¿qué le pasa? La torta. No, para... queremos, queremos cara en la torta. No, no se lo merece. No cara en la torta, cara en la torta. Cara en la torta. Cara en la torta. No. Sí. No la cara. ninguna cara en la torta. <risa> Gracias eh, por la buena onda. Todos nos vamos. Ahorita nos quedamos con ustedes. No quita...